Bueno, pues eh, un poco por contar desde, desde donde voy a hacer yo las reflexiones, eh, es voy a intentar hacer una mezcla de la corta experiencia de ocho meses como, como parte del equipo de, de gabinete de, en la concejalía de de cultura y, y lo que hemos podido aprender ahí de, de cómo funciona cómo funciona la, la institución pero también gran parte como del estudio este de, de cómo es esta institucionalidad del, de los comunes y cómo se relaciona cómo se relaciona con lo, con lo público respecto a las preguntas que, que me hacían laya y, y, y Rubén eh, cómo pasar del hecho al derecho en la gestión comunitaria, pues hay una… Un, y si es posible diseñar e implementar formas de propiedad que correspondan a, a las prácticas eh, comunitarias, esto que le han hablado la propiedad, la propiedad eh, comunitaria. ¿no? Hay una respuesta que es, que es más fácil y directa, tiene que ver con, con lo que ha comentado antes sobre el marco este de cesión de espacios, que se ha, se ha acabado de aprobar en, en Madrid, un marco que, que se ha conseguido hacer… en gran parte gracias al, al trabajo de la Red de Espacios Ciudadanos y que, y que además, como también decía Miguel, no es plenamente satisfactorio, la Red de Espacios Ciudadanos no está eh, satisfecha con, con el resultado digamos, que ha dado la institución y es, también como decía él, el, un punto de inicio de una batalla que va a ser más larga y no es un, digamos una mera concesión. Entonces sí que es posible ¿no? pasar de una gestión de los hechos. En, en Madrid había distintos espacios que estaban ya cedidos, estaban cedidos por la administración anterior de, del Partido Popular y esto cubría desde centros sociales con distintos grados de, de digamos, cooperación, pero también espacios como podrían ser eh, el Campo de Cebada o esta es una plaza, que eran cesiones, digamos, de espacios para la gestión de las comunidades, bastante digamos normatizados y hacer de esa excepción de esa excepción de hecho un derecho que está en un, en un marco común que luego tiene que ser aplicado eh, pero yo creo que el, que, el, que no que no, que no la pregunta no, no, no se acaba ahí, no, o sea, no creo que, que la respuesta es decir, sí, se pueden reconocer los derechos y tienes un código y aquí está el código y esto es un marco y lo vamos a mejorar y la gente pedirá más y nosotros podremos ver no con los servicios jurídicos que se pueda hacer. Eh, me parece más interesante en, en la relación de cuál es el papel, eh, cuál es eh, la función de lo, o la relación de lo público y lo privado en esto que decía eh, Rubén de de tratar lo comunitario como una especie de prefiguración de, de lo público, este concepto de la propiedad eh, comunitaria que a mí eh, me choca y creo que trata con, con algunas de las, de las cuestiones que a mí me parecen más interesantes. Y esto tiene que ver también con cómo se sitúa cada, cada una. ¿no? Yo entiendo que desde fuera de la institución hay eh, una voluntad, una tendencia eh, a extraer espacios, extraer recursos que se puedan eh, gestionar y que además se entiende que la propiedad conlleva la gestión y que esto es la construcción. Tú tienes la capacidad de gestionar una cosa en su totalidad, tienes como todo el poder eh, sobre ese recurso porque eres el propietario. Eh, pero cuando estás de esta institución y has llevado como bastante tiempo estudiando sobre los comunes, lo que te interesa es la transformación de la institución. Es decir, que hay como una especie de doble movimiento en el cual por una parte existe una eh, institucionalización en los comunes de ciertas prácticas sociales, pero también tiene que existir un devenir común de la institución. Y en este devenir común de la institución y en relación con la propiedad comunitaria, me parece muy interesante una reflexión que además hace, yo se la he leído a una historiadora de, de la Universidad de, de Girona, eh, Rosa Congost, que habla de cómo el Estado moderno construye la propiedad perfecta y este concepto de que es a través de la propiedad en la que tú tienes derechos de uso y que tú tienes el derecho del, del recurso en, en, en esta construcción de la propiedad perfecta y cómo esto, casi más que los cercamientos, es un modo de disolución de los comunes, porque el régimen de comunes se basa sobre todo en un solapamiento de derechos, en un solapamiento de comunidades, en un solapamiento de usos, en, en una... Eh, digamos, um, identificación de los recursos en muchas capas diversas, que sirven para cosas diversas, el ejemplo pues, más básico sería el bosque, ¿no? o sea que tú tienes el bosque y en el bosque puedes coger leña para construir, que es un tipo de leña, coger leña para eh, calentarte, que es otro tipo de leña completamente distinto, coger turba para eh, los tejados, puedes coger la miel, puedes coger las vallas, puedes llevar a los animales domésticos a que coman allí, y todo esto... Son recursos distintos a los que tienen acceso gente distinta, que además es un sujeto absolutamente distinto del propietario, que en el caso de los commons ingleses era el rey. Entonces, entender que la construcción de la, de la modernidad, pero que la construcción de esta estrategia vertical, vertical y segregadora de lo público estatal está basado en este concepto de la propiedad privada, que aplica la propiedad pública y que la institución actúa sobre la propiedad pública como el privado sobre la propiedad privada. Y entonces tiende a tener todos los derechos, eh, toda, ¿no? to, to, toda la propiedad. Esto, si lo cogemos en una de las batallas más recientes que se han dado eh, con respecto a la autonomía de las administraciones locales, que sería la ley de sostenibilidad y razonabilidad del gasto público en la administración local, eh, lo pone explícitamente hasta el punto que dice una administración una competencia y considera en aras de esta modernidad ineficiente que haya solapamiento incluso de funciones entre administraciones, que los, el ayuntamiento sea el propietario de... Un colegio donde a los profesores les paga la comunidad y además el currículum, de alguna manera, lo hace el Estado, es inconcebible. Tienes que ser propietario de todo. Tú, como administración, tienes que hacerlo todo. Tienes que eh, tener el colegio, tienes que coger los profesores, tienes que coger datos y no admitir este, este solapamiento. Entonces, a mí me parece que eso es un problema esencial de cómo funciona la institución, que la extracción de recursos en, en manos de propiedad comunitaria, sirve a las comunidades, pero no sirve para esa transformación y, de hecho, puede que eh, probablemente la, la refuerce. Eh, eh, esto, además, también tiene que ver con otra cosa que, que me ha gustado mucho cuando lo, lo ha mencionado Ana, que, es, que creo que es eh, otra característica también en, en, en torno a esta desconfianza comunalización de los recursos comunes que están gestionados por lo público que es la, el binarismo que tiene la institución en el sentido de que la institución funciona con dentro o fuera eh, o es público o es privado o es comunitario o es público o perteneces a este cajón o perteneces a este otro cajón y esto tiene que ver un poco con, con, la, pregunta, con la segunda pregunta de desde dónde y desde qué escala se, se puede hacer este, este tipo de de, de gestión comunitaria, porque entonces la institución tiene muchos problemas también de trabajar entre áreas, es decir, que las cosas pertenecen a un área y no a la otra, y que las competencias, eh, por la estructura también de delegación de competencias, eh, están en, en, en manos determinadas. Eh, un ejemplo de, de seminarismo, y ahí yo vendría un poco también como a a poner en cuestión esta idea de, que ha dicho antes Jairo, ¿no? de que los, los archivos eh, acces, eh, digitales eh, de acceso libre se gestionan mejor desde la institución, probablemente se gestiona mejor el acceso y probablemente se cuidan mejor, pero, pero por ejemplo cuando hablábamos con el director de la Biblioteca Digital de Madrid, eh, sobre cómo son capaces ellos de cuidar la memoria de los barrios y de hacer archivos que tiene que ver con esa producción, ellos decían, nos, nos parte el corazón, esto es una gente majísima, son los bibliotecarios que se han montado su, su movida en software libre, con dos duros, eh, en medio de una institución que no les hacía ni casos, a gente súper abierta, Decían, es que nos, nos cuesta ¿no? cuando vemos toda esta gente que pone sus fotos, sus imágenes, su, su memoria en manos de Facebook, a través de grupos de amigos, y eso lo podríamos guardar nosotros, y nosotros lo guardaríamos bien, y haríamos que fuera súper accesible, eh, pero claro, yo decía, ah, vale, pues ¿cómo lo hacemos? Bueno, es que nosotros no son fotos, son objetos, cada objeto tiene 40 metadatos. 40 metadatos significa que tienes el quién lo ha hecho, hay un permiso, tienes el permiso de uso de las imágenes de todo el mundo, eh, dónde se ha hecho, qué año, o sea, toda una lista increíble, y entonces decía, vale, pero que es que la gente que lo sube a Facebook, lo sube a Facebook, porque tú subes la imagen, basta, y tú necesitas un proceso de validación de todos estos metadatos, y, y no hay ningún espacio intermedio, o sea, no tenemos un método en el que alguien pueda poner esas imágenes, pueda entre todas podamos ir complementando fases hasta que está metido. Y, y, y esto eh, creo que, que produce también estos, estos problemas en torno a lo que hablaban de los códigos, de a ti se te exige todo esto, ¿no? porque eres equivalente a esta unidad. Y esta era otra de las características de los comunes, que, que cuando habla Ostrom de ciertas características o habla Peter Linebaugh de otras, eh, coges como características comunes porque cada uno de esos comunes cada uno de los 35.000 paris que había en Inglaterra tenía sus propias reglas y, y tenía sus propias, sus propias derivaciones ¿no? entonces dicho todo esto lo que sí que me parece que es interesante y yo confío mucho es en la capacidad de la administración local por eh, hacer una estrategia que sería como de de una especie como de generación de flecos creo que es la administración que más puede crear eh, en la medida en la que trata con normativas y códigos que tienen que ver con la realidad y que la realidad nunca se ajusta a esos códigos, es la que, la que puede producir estos espacios intermedios donde se creen, eh, digamos, como espacios de, de, de posibilidad de que se solapen las, las competencias, que se solapen las definiciones, que las cosas no sean tan ni dentro ni fuera, ni blanco ni negro, y que, y que ese es el sitio. Y ahí me voy a referir a, esto hemos comentado antes, a la exmujer de García Linera, Raquel Gutiérrez, eh, a la que yo leo mucho más que, que a Linera, y que escribió un libro fantástico que se llama Los ritmos del Pachacuti, y que cuando su exmarido y sus compañeros, que habían sido compañeros suyos también, entraron en el gobierno y a ella le ofrecieron entrar, eh, Raquel lo que dijo es, eh, yo no quiero entrar en, en, en la parte como de la ley dura, ¿no? en la parte legislativa, pero déjenme hablar con aquellos que no caben en sus reglas, déjenme que habrá una oficina y yo voy a encontrar el modo de que esa gente que no cabe en sus reglas legislativas pueda operar en, en esta, digamos, como eh, creación creación de, de flecos. Eh, por poner un ejemplo concreto, en esta idea de que, que me queda un minuto, eh, un ejemplo que podría ser de gestión comunitaria desde el principio, pero que no sabemos cómo va a acabar, que estamos haciendo desde el área, sería una biblioteca en San Fermín. Esto es una demanda vecinal histórica y lo que hemos hecho es empezar desde el principio el propio diseño de, de la biblioteca preguntándole a la gente. Y entonces hemos hecho un proceso participativo en el que está la Dirección General de Patrimonio Cultural, que son los que construyen las infraestructuras culturales, la Dirección General de Bibliotecas, que son los que lo van a gestionar, los arquitectos del IBIMA, que son los que lo pueden, lo pueden construir, o sea, diseñar la Dirección General de Hacienda, que luego lo va a construir efectivamente, y entre todos se han, de, se han definido los usos de esa biblioteca, las necesidades y también el modo de gestión. Esto podría ser un modelo híbrido en el que no será un espacio que la comunidad ya construido exija, sino que será un espacio en el que, en esta superposición de, de agentes y de derechos, la, la institución se plantea también como otra de esas capas de superposición. Y, y bueno, estamos empezando. Se ha terminado ya, se presentará dentro de un par de semanas el los resultados del, del proceso de participación y esperamos que dentro de un año esté construida y a partir de ahí pues veremos cómo se gestiona.